¿Qué tal amigos? Hoy estamos en un nuevo video Soy el Dr. Crack, ahora me llamo Acabo de... Acabo de... Ayer he estado en el nivel 4 de la fundación SCP. Este me han renombrado como el Dr. Crack Hoy les voy, hoy vamos a contarles y vamos a ver el archivo del S.C.P. ¿Dónde S.C.P. vamos a ver cuál podemos ver? Vamos a la fundación S.C.P. a su wiki. Hoy vamos a ver al S.C.P. 150. Llamado o mejor conocido como la nave de TSE Acá está el SCP-150. Les voy a contar una mini historia. Un hombre se levanta, muy preocupado, visto, mira su mano, ve como una roncha está en su cuerpo. Le pica más, le pica mucho, tiene que aguantarse, él nunca ha visto un bicho en toda su vida. Entonces él sigue durmiendo. Al siguiente día va a tomar un café, tiene muchas dificultades, porque algo extraño le ha crecido en su mano, él no sabe qué le está pasando, pasa un año, el señor no se siente nada bien, para nada, entonces, él... Entonces él decide ir al doctor. Está tratando. Y también antes tenía bastante tos. No se sabe por qué. Nada. Entonces. Entonces él. Entonces él comienza a ir al doctor, trata de aguantar la tos. No puede hacerlo. Entonces tose un. El señor de al lado. El señor de al lado es, está preocupado. Entonces la doctora. Entonces en otra parte del pasillo, ve a una mujer que está tosiendo. Como él, fuerte. Entonces ya llegó su hora. El doctor le dice que se quite su ropa para ver qué le pasa. Entonces se quita. El doctor mira a él y comienza a gritar. Ahora, bienvenidos. Este es SCP-150. Clasificación de objeto. SCP-150 este. este es, es un parásito olón, olongado que se asemeja al parásito comilenguas Simotoa Equa. Pero está dotado para formar relaciones simbólicas simbióticas conjuntas con los humanos durante un periodo de su vida. Al contacto con un sujeto humano, SCP-150 se inserta profundamente en la carne de su anfitrión. En el transcurso de aproximadamente siete días, el parásito penetrará en el huésped y producirá numerosas alteraciones físicas fisiológicas. La alternación más evidente es la conversa, la conversión gradual de la extremidad más cercana al sitio de infección en un apéndice quintoso. Mientras ese f 50 consume la carne del huésped Excreta tejido que reemplaza y aumenta la funcionalidad de la extremidad del huésped, sin causar rechazo de trasplante. Se sospecha que SCP-150 puede secretar sustancias anestésicas e, in, e in, inmunosupresoras, lo siento. Porque lo que no veo, pues para evitar que el cuerpo del huésped responda al cambio, además, el tejido nervioso excretado por, ex, por SCP-150 o interactor con el sistema nervioso del huésped. Para cuando se complete el proceso, el anfitrión podrá controlar la extremidad afectada sin pérdida de movilidad y a menudo con mayor fuerza, reflejos y capacidad de recuperación. Vamos a ver una imagen de un infectado. Vamos a buscar. Imágenes. Bueno, vamos a seguir leyendo durante un periodo de una a dos semanas ese super 150 se reproducirá alimentándose de nutrientes y depositando huevos dentro de dentro de vasos sanguíneos asimilados los huevos se depositan por todo el cuerpo humano a través del torrente sanguíneo, aunque la gran mayoría de ellos mueren, suficiente sobreviven para comenzar a colonizar y alterar el resto del cuerpo del huésped, aunque los sujetos reportan molestias y perdidos ocasiones del control motor durante este proceso, a menudo, a menudo no reconocerán la causa de dicha incomodidad. Todavía no está claro porque los descendientes no compiten entre sí por, por espacio o recursos, ni cómo el proceso de asimilación deja intactos los mecanismos y procesos de señalización celular del cuerpo. SCP-150 se reproduce durante este proceso de asimilación. A medida que los pulmones se asimilan, la tos del paciente produce y disimina más huevos. Aunque se pueden producir hasta 10.000 huevos durante este tiempo, se estima que solo 1% de ellos habrán pa paso en otro hueso, de los cuales uno de los cuales 1% sobreviven la respuesta inmune del Huesped y se planean con éxito. Aunque SCP-150 SCP inevitablemente resulta en la asimilación y alteración del sistema nervioso central, incluyendo la médula espinal y el cerebro. La conciencia y el comportamiento del huésped aparentemente no se ven afectados. Las entrevistas con sujetos infectados por SCP-150 han brindado poca información, ya que los sujetos infectados que desconocen SCP-150 afirman que no perciben cambios o mejoras en ciertos sentidos y facultades, mientras que los sujetos Conscientes de la infección, son capaces de identificar la fuente del cambio, ex exhiben poco o ningún sentimiento negativo y a menudo expresan posi positiviento hacia él. Los pacientes de SCP-150 mantenidos para estudios deben ser contenidos en celdas de contención biológicas de nivel 3, con no más. De una, de una instancia por celda. Los cultivos de SCP-150 están contenidos en frascos de vidrio sellado al vacío. En el laboratorio de material silencioso del sitio 42 se deben seguir los procedimientos de manejo estándar de patógenos en todo momento. Toda instancia de SCP-150 hallada fuera de contención debe ser insiderada. Apéndice 150E, transcripción de, le, de, leu, de leucotomía explorativa y experimentos de transformación de tejido nervioso. Dos sujetos clase de clase D13732 y D016002 se infectaron con SCP-150. Y se les permitió avanzar en todas las etapas de la infección para examinar, para examinar el defecto completo de la infección. Se realizaron neuro, neurocirugías explot explotarias en ambos sujetos. De 13, 732 fue en, to, en, en, tan, en tan asiado. Se descubrió, se descubrió que su tejido nervioso había sido reemplaz completamente reemplazado por instancias más pequeñas de SCP-150. Las instancias que comprenden su materia cerebral se extrajeron y el mes será para la experiencia con SCP-016-002. La siguiente craneotomía y leutomía de depresiva fueron realizados por el doctor Harla Sun, la doctora Wendy Robin y el doctor Alex Harlow en D01600. A, con a continuación, una descripción completa. Comienzo del registro. Comienzo del registro 9 de la noche y 43. Hay 43 de la noche. Avísame, Avísenme si un error, si hay un error en todo lo que estoy diciendo. Déjenme en los comentarios si hay un error. T016002 está parcialmente anestesiado para adormecer durante la perforación inicial del cráneo. El proceso transcurre sin incidentes, aunque Harlow informa que espera. Daba menos resistencia del cráneo mientras perfora y corta una aleta. Al retirar el, col, el colgajo del, jo, del hueso y exponer la dura madre, se observan numerosas instancias más pequeñas de ese 150 en la cavidad craneal donde debería estar el cerebro. Harlow le informa esto a Robin quien alerta a Sun para comience el proceso de entrevista mientras marca las áreas del cerebro de D01602 en proyección de mapeo. Doctor Sun, ¿cuál es tu nombre? D016002 Mica mm. Doctor Sun nombre algo que sirva para sentarse. D016002. Silla. Doctor Sun. ¿De qué color es el pasto? D016002. Vamos a decirlo. 162. 162, 2, De 16, 2. Okay. Verde. Doctor Sun. ¿Cuánto es uno más uno? D162. Pausa por un momento. Dos. Doctor Robin. Hemos marcado la ubicación aproximada del área de Burn. Doctor Harlow, gracias, doctor Sun. Ahora extra, gracias, doctor Sun. Ahora extraeré uno de los especímenes en esta área. El doctor Harlow, el doctor Harlow hace una incisión cuidadosamente en la dura madre y extrae algunas de las instancias de la, ley usando unas pinzas colocadas pinzas. Coloca cada instancia en un frasco de vidrio, lo tapona y, y lo coloca en un soporte cercano. Cada instancia parece revivir y comenzar a retorcerse solo después de ser retirado. Este proceso toma por aproximadamente 10 minutos, tiempo durante el cual Son le hace repetidamente las mismas preguntas al estero. A vez 16, 2. Una vez que Harlow lo ha extraído próximamente, sin instancias, hace un, un gesto para que san continúe. san Nombre algo que... Nombre algo que, nombre algo que sirva para sentarse. Eh, en blanco. ¿De qué color es el pasto? ¿Verde? ¿Cuánto es uno más uno? Dos. Doctor Sun, tenganse en cuenta que las respuestas desde 0.16002 002 se han ralentizado un poco. Esto indica que las instancias dentro de su cavidad también están realmente actuando como análogos de neuronas, aunque no está claro cuántas neuronas equivale a cada instancia. Doctor Harlow, estoy colocando una muestra de tejido neural adquirido de SCPD. 13732 en D16, 2 Ahora las instancias, ahora ¿no? Las instancias de D137, 32 Han sido etiquetadas como un tinte Luminizante, radiactivo Para distinguirlas para su extracción posterior Nombra, al ¿Nombra algo nombra algo que sirva para sentarse Sofá ¿De qué color es el pastel? Azul ¿Cuánto es 1 más 1, 2? ¿Cuánto es 10 por 11? 111. Hemos hecho muy largo el video así que voy a terminarlo. Próximo, voy a hacer una parte 2, pero ahorita no. Voy a hacerlo mañana, pasado o traspasado. Ahora sí. Adiós.